Mucho en el Facebook, sí. ah, él, pues, no, la, la cuenta a, todo eso, a los funcionarios del gobierno, y yo vi una noticia y que ni la tarjeta de crédito le no funcionaba. eso es lo que esperamos. Oye, el señor dice que yo no, que no mató a nadie y todos los documentos que hay en los hospitales por causa de todo robo y toda la cosa. Y no mató a nadie a chico de pavo. No, porque quiso decir, no, no, no, porque déjame de aclararte, él quiso decir que no mató a nadie en términos políticos. O sea que no hubo muerte política Él mató a Lionel ¿Tú me entiendes? O sea Cuando le trajo a Chirinito moralmente Pero él ha matado a mucha gente moralmente Pero es muerte política Sí, o sea, lo que, él no tuvo equivocado en lo que él dijo Él no estuvo equivocado Porque muy distinto es Que cuando Balaguer mataron a mí a ver que era un político Pues él opositó a Balaguer O sea, mataron a el Moreno porque era político ¿Y por qué era opuesto a Balaguer? Mataron, qué sé yo, muchísimos políticos. Tú ves, de eso tú no puedes acusar a Danilo ni nadie, porque uno no puede ser mezquino ni venir a alterar la cosa. Eh, igual que Pedro Santana que mataba a sus enemigos políticos. Eh, ciertamente eso, eso es real, ¿me entiendes? Muerte político de opositores eh, no lo hizo, porque la, la verdad debe de ser dicha. No podemos venir a engañar a la gente en eso. Bueno, Danilo eh, ascendió a Mayor General Capellán de las Fuerzas Armadas a Monseñor Osoria, Francisco Osoria, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Eh, son de los últimos de las últimas medidas que Danilo toma en los.. pero señores hasta no ver yo mañana es que voy a tratar con amplitud porque tenemos el compromiso de hablar de salud ustedes saben lo, lo del COVID como ha estado cada día al rojo vivo Rusia anunció hoy que ya registró una vacuna uno no sabe si esto podrá ser efectivo o no pero bien Rusia dice que tiene una vacuna y que incluso eh, esa vacuna se va a producir o va a tener un enlace con Brasil con uno de los pueblos brasileños que, que... pero miren yo lo que voy a tratar mañana con amplitud fue un reportaje ¿Qué pasó Nuria Piera en el día de ayer sobre la corrupción y las extravagancias en muchas instituciones? ¿Qué para ponerse, señores? La mano en la cabeza. Muerto. ¿Usted sabe cuántas secretarias tiene el director de INEP? 49 secretarias. Dice Ricardo Nieves que será para estar una arriba de otra. ¿Y sabe cuántos analistas? 70 y pico de analistas. Oye, no. No, esto es una cosa. Este, instituciones que están este, totalmente desviadas y con una corrupción que sencillamente no... Yo dije, yo dije, señores. Yo dije que aquí no se sabe ni el 10% de lo que ha ocurrido en este país, que si no tapan los desmanes en base a auditoría que se realicen. Y aquí, el pueblo va a estar ahí con cuatro ojos. Lo que ha ocurrido, señores, en este país, bajo la administración de Danilo Medina, de estos últimos ocho años, pero que se incluirían los ocho años de Leonel Fernández también, va a ser peor, pero estos ocho años últimos que son los lo peores, va a ser peor que el COVID que estamos viviendo. Oigan bien esto, va a ser peor que un ciclón cuando se detecten toda la diablura que comiencen a publicarse, miren tal sitio, esto, esto, esto, esto, esto. Esta institución ocurrió esto, esto y esto y esto. Fulanito de estado ocurrió. Oye, va a quedar todo el mundo con la cabeza así, de tanta diablura. Porque aquí no se sabe ni el 10%. Buena tarde. Buenas. Buena Omar, ¿Cómo Buena, está usted? Bien, gracias, Sanchez. un placer De Sánchez de Pero Omar, ¿pero qué Inetre? Si pasa aquí hace 20 años que no viene Inetre No, es que eso es una intelectua para pagar que la política Ajá, ah, entonces ¿no, el hombre no vaya a ponerle la a Luis ¿no? Porque tiene miedo, tiene miedo <risa> Es así <risa> Cuídese, un saludo a Sánchez una llamadita por aquí, para irnos ya. Buena. Buena. Sí, un placer. Adelante. Buena, por aquí. Buena. Buena. Sí. Buena. Bueno, le dije chance y no hablaron ninguno. Eh, bueno, Joe Biden, el actual aspirante a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, acaba de escoger quién va a ser su compañera de boleta como vicepresidenta. Eh, Harry Kamali, una congresista negra, luchadora por los Bueno, una, una mujer que ha... Eh, impactado en los Estados Unidos eh, Kamali Harris ella fue eh, procuradora general del estado de California eh, enfrentó a Biden pero después se retiró y, y bueno ustedes saben que esa fórmula tiene toda la de ganar las elecciones de noviembre de Estados Unidos con toda la locura que Donald Trump ha hecho y con la quiebra, Estados Unidos va rumbo a una quiebra porque ha descendido en, en, en un 30%. La pérdida de Estados Unidos se calcula en un 30% con este problema de COVID y con los empleos que se han perdido, las empresas que han quebrado. Es una cosa extraordinaria lo que ha estado pasando en Estados Unidos. La cantidad de personas que han muerto. Y bueno, eh, eh, eh, es una cosa terrible y eso augura ya de antemano la derrota de Donald Trump por, la, por el mal manejo que ha tenido de este problema. Y definitivamente es una dupla... A vencer la de Joe Biden y Kamali Harris eh, La actual representante lo que viene siendo diputado aquí Por el estado de California Señores nos vamos a la pausa Y cuando retornemos vamos a hablar de salud con el doctor Egal Peralta Que bastante falta que nos hace Hablar de salud, la gente ha cogido esto de relajo Y mire pues dónde vamos ya por 80 mil, por 80 mil y, y, y no muerto y lo que yo vi en, en, en Boca Chica eh, eh, el domingo, yo dije bueno eh, es un milagro que nos va a llevar a nosotros, regresamos de inmediato, préstele atención a esta cátedra que este hombre siempre da aquí los martes, adelante señor director.